Hoy quería hablarte de las paradojas del diálogo sobre Venezuela que se están realizando en Barbados. Lo primero es que esta paradoja es que se ha fracasado en otros procesos anteriores y sin embargo la oposición debe seguir en ellos y no ver como un asunto moral y demás, sino porque es el dictamen de la comunidad internacional que se ha puesto de acuerdo para ayudar a Venezuela a lograr algún tipo de salida. Entonces la oposición ya en este momento no cuenta solamente con la presión que pueda ejercer internamente, como la de las protestas de 2014 o las protestas que pueda realizar en 2017 o el nivel de crisis y gobernabilidad política de otros momentos, sino que tiene que ver con el informe de Michel Bachelet en la ONU, la presión del Grupo de Lima, la manera en la que se ha manejado Estados Unidos y la Unión Europea y la, la confluencia de fuerzas para llegar a un punto en el que ningún país se atreve a tomar una decisión más arriesgada y más violenta, no está en el panorama todavía, sino que se sigue apostando por este mecanismo. Por lo tanto, la oposición debe participar. Esa es la primera paradoja. La segunda, ¿cuál es? Que en este tipo de procesos de diálogo, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y eso significa que no se pueden adelantar las discusiones en público, no se pueden adelantar las cosas ante la opinión pública, no son transparentes, no ocurren dentro de Venezuela y generan un nivel de incertidumbre asombroso que hacen que la mayoría no aguante y empiece entonces a sacar sus propias tesis, a lanzar incluso candidatos presidenciales, a hablar de condiciones electorales cuando ni siquiera se sabe para dónde va esto ni se sabe a quién responden esas matrices de opinión. ¿Cuál es la paradoja de esto? Que volviendo de Barbados, Nicolás Maduro y sus voceros decidieron hacer cadena de radio y televisión para decirle al país su propia versión de la historia, detener también unos escoltas de Juan Guaidó, por lo tanto, agredir su propia gira, elevarle la presión y mostrar internamente que no les interesa. Mientras la oposición, como parte de esta paradoja, no puede decir nada. Le cuesta decir cosas. No porque no quiera o no tenga la capacidad, sino porque no puede. Es parte de los acuerdos. Eso es grave. La tercera paradoja es que en, esta, en este reclamo de por qué se participa por qué se llega a esa instancia, está la de la gente que cree que ir al diálogo es retrasar el tiempo que va a tardar en haber una salida institucional en Venezuela y ese retraso de tiempo claro que le pega evidentemente en su bolsillo, en su capacidad de atender a su crisis personal, de conseguir elementos de medicina, de tomar decisiones migratorias, creer que el diálogo se antepone a la resolución de ese conflicto es bastante complicado porque en realidad nadie Nadie sabe a qué velocidad van las cosas. Lo que sí te puedo decir es que la crisis no espera por nadie. Así que si usted está tomando decisiones personales, parta de ahí y no de esperar qué va a ocurrir con la diplomacia y la política que va a su propio ritmo. Ese problema lo vamos a tener entonces todos los días. Soy Luis Carlos Díaz y análisis como este y muchos más los puedes obtener en patreon.com slash Carlos.